La recuperación de trastornos mentales y de uso de sustancias es real. Tú puedes recuperarte. Sucede diariamente. No te rindas. Únete a las voces de la recuperación. El mundo vuelve a ser un lugar hermoso. Para información sobre trastornos mentales y uso de sustancias, al 1-800-662-4357.